A ver que nos llevamos el día de hoy, chicos. No mames, güey. No jodas. No me lo hagas, amigo mío. ¿Qué es esta chingada? ¿Qué putas es esto? No mames gente, no mames Vean lo que llevo Vean la cajota que llevo ahí Ok, voy para el lado derecho si no estoy mal Ah, qué juegazo De verdad me gusta mucho esto Me gusta, me gusta esto. Oye, qué bacano, Dios mío. Valió la pena haber conseguido el DLC. Ok, bueno, y voy despacito. Oye, qué bonito. A ver, a ver, que no vaya a chocar el imbécil este. Bien, todo que okay. la policía escoltándome, qué bonito, chicos, no, que fue la impresión de verdad, este juego, vea cómo me dan paso a los policías, Qué vaina linda, yo no pensé que esto fuera así la verdad. ¿Dobló, dobló, dobló, dobló? Sí, todo ok. Sin inconvenientes. ¡Ay! Y la policía ahí dándome día. ¡Qué bacano, chicos! ¡Qué bacano! No quepo de la emoción con esto. Vale toda la... Puta pena conseguirse este DLC Es más, más adelante me voy a tomar una foto A ver cómo Ay mira, la gente chismoseando ¡Ay, qué bonito! La policía pidiéndome vía, bloqueando vías. ¡Ay! Y la puta camioneta esa no se puede cambiar, ¿o qué? ¿Y okay? el peón no le tomar eso con la luz de la policía encendida? Eso. Pues así, ¿no? ¿Qué tengo roto? qué? Te ¿Qué? Estoy es también lo entonces. ¿sí? Uf, ¡Es tan bonito. Demasiado bonito, de verdad. De verdad. Eh, pues nada, si hay gente que apenas esté llegando aquí a la transmisión, chicos, les comento. Eh, estoy empezando una campaña con unos capítulos nuevos de este juegazo, porque es un juegazo. Debido a que los DLC están en descuento, yo hace dos días me conseguí unos cuantos Y dije, oye, qué tal si hacemos un en vivo donde simulemos la vida de un personaje Que va a Estados Unidos, va a iniciar su negocio Y pues que no tiene nada, que no tiene ni un peso, ni un camión, no tiene nada O sea, se va a hacer su vida, básicamente Y de paso enseñamos los DLC que conseguimos Y pues nada chicos el día de hoy nos tocó una mercancía especial, chicos, que estoy totalmente impactado. Yo nunca en la vida había llevado una mercancía de este tipo. Es del DLC de mercancías especiales. Entonces, pues nada, ese es el contexto de lo que estamos haciendo en estos momentos. Eh, estoy totalmente impactado. Yo jamás pensé que este tipo de cosas sucedieran en un videojuego Ahí el policía haciéndome vía haciéndome señas ya bloqueándome dos vehículos de la policía escoltándome o sea todo muy bacano gente yo estoy totalmente emocionado y feliz de de que valió la pena que yo gastara la plata sabes muchas veces muchas veces me dicen bueno de hecho bueno, yo cumplo el martes que viene, este martes que viene. Y una amiga me, me fue a dar un obsequio adelantado, pues. Y ella me dice, oye, hazme un listado de cosas que a ti te gusten. Y de ese listado, pues yo escojo una o dos o las que sea. Sin decirte cuál es la que te voy a dar de cumpleaños. Y en una de esas cosas, en una de esas opciones está un juego. Y, y me dice, oye, es que me parece tan estúpido darte un juego de cumpleaños. Y yo quedé como que... Yo no le dije nada, honestamente. Yo no le dije nada. Pero le dije, pues no sé, dale lo, lo que tú desees. Al final tú sabes que yo no acepto el sexo. Si tú me das algo de cumpleaños, pues yo igual te lo acepto. Sea lo que sea, cueste lo que cueste. Y no sé, o sea, yo le dije eso con una actitud muy normal, ¿sabes? Y como que se dio cuenta que, que la estaba cagando. <risa> que si, si tú vas a darle algo a alguien de cumpleaños, pues independientemente de lo que sea, lo importante es que le guste, ¿no? Que sea algo que esté pidiendo, que esté deseando. Total es que nada, chicos, me salió con esa y yo como que... Vale, ¿no? Sí, lo que tú digas, está bien. Y pues nada, a la final no me ha dado nada. Y pues cumplo el martes, así que... Cualquier mensajito es bienvenido. Se aceptan viajes a Dubai también. Pues nada gente, así es como estamos Seguimos aquí, bueno ya casi llegamos, ya estamos a 64 millas Millas, sí, me imagino que son millas A... Menos de 60 minutos, 80, para ser exacto Y pues nada, de que llegamos, llegamos Qué vaina bacán, o sea, sigo diciéndolo, estoy impactado con este asunto de las mercancías especiales, dado que yo nunca había llevado una. Y si me piden consejos, si vale la pena o no, si, si vale la pena conseguir los DLC, además de que están súper económicos, pues están muy buenos, tienen un buen contenido. Así que, gente, aquí vamos. Vías despejadas totalmente para mí Y nada, aquí dándole Toca despacito, toca la velocidad de ellos Porque es una mercancía delicada Y nada, no me le puedo adelantar Pues sí me le puedo adelantar No debo, más bien Pero si sí me le puedo adelantar Ya estamos a 60 minutos gente. Se supone que ya estamos casi que llegando En menos de 5 minutos Debemos estar ahí Calculo yo, ¿no? A ver, son las 5 y 44 Le doy 6 minutos para que lleguemos A las 5 y 50 ya debemos estar allá Como mucho, ¿y esto? Mira, yo nunca había visto tanta policía en este juego. Ya toda la que hay bloqueándome las vías de acceso. Qué chido gente, qué chido. Hágale oficial, hágale, hágale, hágale. No, ya, ya, ya casi gente, ya casi, ya casi Vamos, si no estoy mal, vamos a Los Ángeles A ver, ¿dónde dice? No, no me dice, bueno, supuestamente aquí decía dónde iba No sé, creo que es a Los Ángeles Uf, no, miento No es a Los Ángeles Ya me acordé de que no Pues bueno, ya faltan 18 millas Ya estamos casi callados Ponemos el direccional Que si no estoy mal, aquí vamos a hacer una salida Según el GPS Uy, es una salida bastante... Complicada amigos eh, Subida y doblamos Uy no Se complica chicos, se complica Bueno aquí me voy un poco más abierto Uy, por un pelito, paso por un pelito. Casi choca al policía Bueno chicos ya vamos llegando Ya vamos llegando Ya se ve en la esquina Se ve en la esquina qué bacano, me gustó, sí, sí me gustó que hay que ir despacito, pues obviamente hay que ir despacito porque me mercancía delicada, entonces antes de cogerlo me salió que tenía que tener paciencia, no sé qué y tal pues yo no me imaginé que iba a ser así la verdad nunca me lo imaginé, pero sí me gustó mucho Muy pagano, voy a seguir tomando este tipo de trabajos así. No sé cuánto me vayan a pagar, la verdad. Pues decía 5.000 y algo, 5.200, 5.300, algo así. Vamos llegando, doblamos acá, eso sigue, sigue, sigue, don Tombo. Ok, doble a la izquierda, vale No, imagínate estacionar esto en difícil Muy jodido Llegado gente. Listo chicos, misión cumplida. ¿Se pudo o no se pudo? Sí, se pudo gente, sí, se pudo. Bonificación, bien, excelente. Uh, uy, casi paso el nivel, gente, casi. Seguimos siendo novatos, pero hay menos novatos que antes. Aceptamos. Buscamos un empleo nuevo. Aquí.